Todo este sistema nos arrastre, eh, toda esta baja vibración de estrés, depresión, de angustia, no nos permita a nosotros vivir con la libertad, con la alegría, con la dicha, como por ejemplo la que tiene este pájaro bello que está cantando. Que Espero que se escuche. <ríe> Miren qué bonito. Bueno, los maestros nos dicen que la actuación es importante, es fundamental. lograr alcanzar paz interior lograr al alcanzar estabilidad, limpieza soltar y desapegarse del máximo de los deseos posibles, vivir en equilibrio y en armonía sintiéndote agradecido, sintiéndote dichoso, siendo siempre optimista pero claro, a la hora que sales al mundo, no puedes mostrar tu felicidad tu dicha, tu alegría, tu paz porque te van a destrozar no se si salimos así al mundo, si salimos hacia el mundo. Los demonios de las personas no aguantan tanta luz. Entonces los maestros nos dicen, hay que actuar en la matriz. Al escenario donde vayas, haz lo que vieses o lo que corresponde que hicieses. Aquí, tomar matrimonio. <risa> no, no, no, no. ¿Sí? Claro. Vamos a un lugar entonces y vemos que, que, que la energía del lugar es de, de puro... De, puro, eh, bueno, de pura acción De pura fiesta. conversación De sí, superflua y de pura fiesta Ahí también nos sumamos Si somos uno más, no hay problema Pero en nuestro interior no Conservamos paz ¿Sí? Entonces la actuación Hace que podamos estar en el mundo Sin que el mundo sí. Sin perder esa paz Sin que el mundo nos arrastre Claro que hay malos actores Y los malos actores se creen en esos personajes y cuando un mal actor empieza a creerse el personaje que está desarrollando, pues entonces ya no es actuación. Empieza a delimitar su esencia. Empieza a minar su esencia, empieza a perder entonces la conciencia. Y entonces eso significa que el mundo, que la matriz, que la dualidad te absorbió, te arrastró.